Hola, amados de Dios, quiero compartir con ustedes algo que me está pasando en este momento y que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo, dolorosamente, pero me ha enseñado y quiero compartirlo con todos ustedes. Resulta que pues eh, me he comprometido con una labor que Dios me ha encomendado, eh, una obra que se llama Despertando por la Luz, y estoy desarrollando el tema que, que en este momento está en, en encuestas, en, en, el, en las historias de Despertando por la Luz, y eh, resulta que pues estoy muy metida en eso, en el desarrollo del tema, y, que, y en mi corazón Dios me encomendó esto, y yo en mi corazón quiero darle lo mejor a Dios, pero también quiero darle los, lo mejor a, a ustedes. Entonces me he esforzado muchísimo y, eh, y he hecho con excelencia todo. Y resulta que ayer eh, compartí con mi esposo eh, lo que ha avanzado. Y cuando le, le leí eh, parte del guión, por así decirlo, me quedó mirando, como desaprobando lo que yo había hecho, y me dijo, ¿y eso qué significa? O sea, realmente lo que le había leído, el párrafo, estaba demasiado adornado, con mucha parafernalia, eh, muy intelectual, de esas cosas que uno lee, y entre tantas palabras que parecen rebuscadas, se pierde la idea, entonces me dijo, dímelo con tus propias palabras, entonces yo, le, yo se lo expliqué con mis propias palabras, y me dijo, eso así, como siempre, entonces eh, realmente me di cuenta que en mi afán de la excelencia, y en el afán de eh, buscar la forma de que el mensaje, que Dios desea transmitir a todos ustedes, sea aceptado por ustedes, eh, me compliqué y volví lo simple, complicado, cuando el objetivo de Dios es precisamente hacer lo que, Dios, lo que los hombres han vuelto complicado o que han escondido, hacerlo simple. Y eso me lo dijo desde el principio, o sea, la visión de Dios es mostrarles a ustedes las cosas de una manera simple. Pero mi afán humano de agradar al hombre, de agradar a Dios, pero también de agradar al hombre, y que el mensaje que Dios les dé a través de mí sea agradable, me hizo volver las cosas complicadas. El mensaje es que eh, no siempre, no siempre y usualmente la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas se alinea con la forma en que nosotros creemos que es lo mejor o lo excelente. Eh, Dios me permitió tener esta experiencia porque yo le decía a mi esposo, pero por qué Dios no me dijo, ¿Por qué Dios no me avisó que me estaba equivocando. Y eso es para aprender una lección, una lección que a mí misma me sirve para el resto de mi vida, una lección que puedo transmitir a mi familia, a mi hogar, a mis cercanos, a mis seres queridos y ahora a todos ustedes. Entonces, pues si hemos sacado de algún beneficio de todas estas situaciones y de todos estos pezones. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Gloria a Dios. Y entonces la enseñanza es, son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Dejémonos guiar y seamos sensibles a su voz. Seamos sensibles porque Dios nos habla de muchas formas. El día de ayer Dios me habló a través de mi esposo. Ten tus oídos alerta para todo aquello que Dios quiera decirte. Los amo mucho, amados de Dios. Y seguimos en contacto. Dios les bendiga.